Eh, muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Eh, soy Miguel Martínez, eh, trabajo en el Departamento de Ingeniería y bueno, hoy os traigo una presentación que va a versar sobre los nuevos desarrollos eh, fotovoltaicos, de pequeños parques conectados a la red de distribución. Para situarnos un poco, esta es una clasificación de cuáles son las aplicaciones fotovoltaicas que yo considero que es una clasificación interesante, que se puede hacer. Estaríamos hablando de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, donde hablamos de grandes plantas, o desarrollos más, más pequeños conectados, a, como decía, a la red de distribución. Esa es la parte que vamos a ver en mi presentación. También están los autoconsumos, que se pueden clasificar en autónomos, que son los autoconsumos aislados, eh, que necesitan baterías, lógicamente, para dar suministro. También los autoconsumos conectados a la red, donde el excedente tiene cierta valoración económica y los bomberos o riegos fotovoltaicos. Y por último, pues una tercera clasificación serían los, las comunidades energéticas. Es una clasificación, se pueden hacer muchas otras, pero bueno, un poco yo, para centrar un poco de dónde vamos a hablar eh, con mi presentación, sería pues esos desarrollos pequeños, esos parques pequeños conectados a la red de distribución. Bien, ¿qué beneficios tienen estos, estos pequeños desarrollos? Tiene una buena integración paisajística, lógicamente, por pues su menor dimensión. Tiene menos daños medioambientales. Tiene menos pérdidas en el transporte de la energía, lógicamente, porque estamos más cerca, más cerca de los puntos de, de consumo. Eh, de ahí esa, esa interesante conexión a la red de distribución. La red de distribución, al final, de la red eh, de la que es propiedad, o sea, que es propiedad de las distribuidoras eléctricas es la red habitual que vemos, la alta tensión que vemos normalmente discurriendo por, nuestros, por nuestras ciudades, por, por nuestros eh, lugares eh, rurales, es la red más, más habitual y más próxima. Eh, otro beneficio es que evidentemente fomenta eh, el empleo local y hace que la estructura de generación del país sea, sea más fuerte, más resistente, porque al tener más puntos de, de generación distribuidos, más pequeños, eh, el que se nos caiga a uno no, no, es tan, no, no nos hace tanto daño, evidentemente. Entonces tenemos una red más fuerte. Esos son los beneficios, los perjuicios que también los tiene, evidentemente, serían eh, la economía de escala. Lógicamente no es lo mismo ir, a, ir al proveedor de paneles solares y pedirle 20 megavatios o 50 megavatios, o no es igual que pedirle 5 megavatios o, o 2 megavatios. Evidentemente el precio por vatio pico te va, te va a penalizar a hacer pequeños desarrollos. Otro perjuicio que tiene es la carga de trabajo. Eh, evidentemente, eh, los pequeños desarrollos se llevan a cabo por pymes, por agrupaciones de, de profesionales muchas veces, y eh, claro, no tienen grandes eh, despachos y, y como otras, otras grandes empresas que hacen grandes desarrollos, y al final la carga de trabajo penaliza bastante. Hay que hacer muchas gestiones, hay que hacer prácticamente las mismas gestiones que, que en una gran planta. Esto sería otro punto negativo. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de, las, de las características que tiene. ¿Cómo, cómo hacemos un, un parque de este tipo? Inicialmente vamos a ver un poco las ubicaciones. Es un mapa de la irradiación en, en superficie. Evidentemente, pues esos colores más anaranjados, por pues donde más, más irradiación tenemos. Luego tenemos el tema de la ocupación de la superficie. Eh, hoy en día tenemos paneles, como sabéis, de... De una alta potencia por, por unidad, estamos hablando ahora mismo en este momento entre los 600 y los 700 vatios por unidad. Eh, bueno, esto nos lleva a un ratio de ocupación en torno a 1,5 hectáreas por megavatio eh, pico. ¿Vale? Lógicamente va a depender de la valoración del terreno, hay que adaptarse a ella, va a depender de, de la afección a los diferentes organismos, los retranqueos que tenemos que hacer a las vías públicas, a, a, las, a, a las ramblas, a los ríos, a, a todo a los gasoductos, a cualquier otro, otro organismo, ¿vale? Otro aspecto, la conexión a la red de distribución, ¿cómo la hacemos? No? Pues va a depender, va a depender de la potencia del parque que vamos a construir. Eh, generalmente, generalmente, si tenemos una potencia por debajo de los 600, por debajo o igual a los 630 kW, kilovatios, eh, vamos a conectarnos en T, una conexión mediante OCR, es un órgano de corte. Es una, es una conexión más económica sencilla. Esto lo he puesto para que sepáis que por debajo de esa potencia podemos conectarnos a la red de distribución de una manera más económica y sencilla y rápida. ¿eh? Eh, por encima de, de los 630 KB, pues hablamos de una conexión con entrada y salida mediante centro de seccionamiento, es un centro que tenemos que colocar y ese centro y esa línea que va a enganchar, que va a entroncar con la red de distribución, posteriormente se cede a la compañía distribuidora. ¿vale? Mientras que las conexiones de potencia por debajo de 630, conexiones en T que he explicado antes, la parte de alta tensión, la mayor parte de la alta tensión se queda bajo titularidad del promotor. Esto es importante. Eh, más aspectos de estas plantas. Bueno, el panel. El panel para parques de 5 megavatios se eh, ha impuesto un poco el panel monocristalino. Tiene un mayor desarrollo en potencia, en mejora de rendimiento y en y el aumento de potencia. Esto... El panel monocristalino se ha expuesto al panel cristalino. ¿vale? Eh, al aumentar esa, esa unidad, esa cantidad de vatios de potencia por panel, pues, mm, logramos que se reduzcan ciertos aspectos, reduzcan económicamente ciertos aspectos en la, en la obra. Aspectos como puede ser el cable, la estructura, la mano de obra. Eh, un panel tiene más potencia, con lo cual eh, tenemos menos cables que tirar, eh, tenemos menos estructura que poner no muchas menos, pero sí menos estructura que poner, y la mano de obra generalmente también se reduce a algo. Sistema fijo de seguimiento, bueno, esto es una decisión más del promotor o del, o del director de obra y eh, proyectista, y bueno, cada uno tiene sus aspectos. Eh, el sistema fijo tiene menores costes de instalación, menores costes de operación y mantenimiento, menores tiempos de instalación, un duro consumo energético, mayor porcentaje de disponibilidad porque al no tener, no están motorizado y no tener desplazamiento ni automatización lógicamente pues no dependemos de no nos afectan las averías y menor ocupación de superficie pero claro evidentemente el sistema de seguimiento en eje tiene una gran ventaja que tiene una mayor producción La mayor producción lógicamente mayor beneficio económico y bueno es una cosa que hay que valorar el promotor y el director de obra y el proyectista el que tienen que tomar la decisión cuando se emprende un proyecto de este tipo. Eh, el cableado. Bueno, simplemente deciros que actualmente pues eh, el cable de corriente continua está a 1500 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizamos una tensión muy alta, con lo cual la, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el cable es más baja. Esto produce bastantes beneficios, como son la menor necesidad de metros lineales de cable y la menor sección de ese cable que vamos a tirar, ¿vale? Eh, por último, un tema también bastante al día, es el tema de inversores, centralizados o no centralizados. Esa foto que veis ahí en la pantalla es, una, es un inversor centralizado, eso quiere decir que todo el sistema fotovoltaico lleva la energía a ese punto. Pues tenemos un único inversor y de ahí transformamos, ahí protegemos y distribuimos la media tensión o la alta tensión. Esa, esa solución tiene una serie de ventajas. Las principales son que es una solución ya de mano, que viene de fábrica ya montada, con lo cual va, va a dar lugar a menos fallos generalmente. Y, eh, bueno, eh, tiene, está generalmente bastante bien eh, diseñada para condiciones climáticas muy adversas y de una puesta en marcha bastante sencilla. En contraposición, los inversores eh, de string, los inversores eh, los inversores que distribuimos por el campo, evidentemente son más pequeños que lo tenéis ahí en la foto, eh, tienen un mejor porcentaje de disponibilidad, evidentemente, si yo tengo un único inversor, si se me rompe alguna grilla, eh, alguna pieza clave, eh, todo el campo fotovoltaico se me va abajo y no puedo producir, pero si tengo 8, por ejemplo, se me va uno y el resto, el, los 7 restantes continúan haciendo su trabajo. Eh, tiene sencillez de reemplazo, por eso es de que son muy livianos y compactos. Eh, su precio se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo. Y eh, hay algunos aspectos también interesantes, como que se reduce el cable de corriente continua, tiene MPTs, bastante número de MPTs, tiene facilidad de posible ampliación futura, en fin, es interesante. Y luego el centro de generación, que es lo que tenéis ahí, que es el centro, es el corazón de... Bueno, es el corazón. Es uno de los piezas fundamentales también de un parque fotovoltaico donde medimos, donde protegemos, medimos y distribuimos la energía. Ahí estaría el contador, por ejemplo. Eh, una reflexión en este momento es que todo lo explicado anteriormente, todo lo que acabo de explicar, no vale de nada si no tenemos capacidad en las redes. Muchísimos de vosotros, de los socios de ANP, están muy interesados en esto y, y llamáis a la asociación y, y, a, y hablamos de, de, de, bueno, tengo un terreno, tengo interés en poner una planta fotovoltaica pequeña, eh, claro, ¿qué hago?, eh, pues hay que mirar los papas de capacidad de distribuidura y generalmente aparece un cero. No tenemos capacidad en las redes actualmente. Todo lo que acabo de explicar no tiene sentido ninguno eh, si no se hace algo. Eh, la capacidad de las redes está definida por criterios, por criterios técnicos, principalmente criterios de calentamiento de conductor. Evidentemente si hay un cable, hay una cantidad de energía que puede pasar por ese cable. Si pasa más energía de la que ese cable es capaz de admitir, el cable sale ardiendo. Es así de sencillo. Con lo cual la capacidad de redes red es finita, no es infinita. No podemos conectar donde queremos, eh, podemos conectar donde hay capacidad. Eh, y actualmente sabéis que tenemos ese problema. Con lo cual hay que, hay que empezar a buscar un una solución. Eh, la solución, eh, eh, ¿cómo, se ¿cómo se establece si hay capacidad o no en una red actualmente? Hay, una serie de hay unos cuantos criterios técnicos en base a los cuales se hace un cálculo. Lógicamente, cada criterio técnico está fundamentado y tiene detrás una fórmula. Una solución puede, puede pasar por, por eh, hacer más livianos esos criterios para que aflore capacidad. Pero es que esa es una solución muy momentánea. Si eso sucediera, aflorará nueva capacidad, tendremos nueva capacidad en las redes, podremos emprender estos pequeños proyectos, pero enseguida se va a agotar. O sea, la lucha quizás no tiene que ser en... vamos a intentar, o bueno, o sí tiene que ser de manera inicial, pero no es, el, no es el, la solución final al problema, porque aflorará nueva capacidad, pero esa nueva capacidad en breve, en unos días, será ocupada nuevamente y se quedarán muchas, muchas, muchos inversores y promotores con ganas de, de emprender pequeños proyectos y no perderán. Con lo cual tenemos que dar un nuevo enfoque al problema, como decía Albert Einstein, decía no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando lo creamos. ¿Vale? Bueno. Aquí tenéis un ejemplo. Este es un ejemplo, un ejemplo real. Eh, es un parque fotovoltaico de 2 megavatios en, en Yekla, en la región de Murcia. Eh, tiene, tiene una producción anual de, de 3.375 megavatios, megavatios hora. Y, y bueno, ahí tenéis. Este está hecho con un inversor central eh, y paneles fijos. ¿veis? La bancada de paneles, con su cuadro, otra fotografía. Esto es el, el centro de generación del que hablaba, donde se protege, se mide y se distribuye la energía. Y el entronque aéreo, ¿veis? Ahí entroncamos, bueno, ahí salimos con una línea que posteriormente entronca con la red de distribución y lo compusieron montando ahí las, los paneles. Eh, muy rapidis, eh, rapidísimo voy a hacer un, un, un pequeño... Un, un pequeño eh, pequeño paseo con qué podemos hacer como, como productores de régimen retributivo específico muchos de vosotros también eh, os preocupa y, y, y queréis ser más productivos lógicamente una, hacemos una actividad y queremos ser más productivos y sacar mayor provecho de lo que tenemos bueno pues, sí, pues es súper súper interesante qué podemos hacer ¿Qué, qué posibilidades tenemos podemos aumentar la potencia a pico pues sí podemos aumentar la potencia a pico eh, no implicaría el aumentar la potencia de pico no implicaría pedir un nuevo punto de acceso y conexión, es decir, no implicaría pedir un nuevo punto de conexión a la distribuidora. Eh, solamente habría que actualizar los permisos de, de acceso y conexión existentes. Y solamente se debería obtener autorización de explotación del órgano competente, es decir, de industria. Eh, pero claro, como, como es el órgano competente el que es eh, competente para, para tomar la decisión si esa modificación que vamos a hacer de la de la planta es, es sustancial o no, debemos de hacer una, una consulta previa a, a emprender la instalación ¿vale? esto es interesante porque eh, y, y asegurarnos de que el órgano competente no nos va a considerar lo que vamos a hacer como modificación sustancial ¿vale? Eh, es verdad que la ley, la ley hace un, deja claro que todo aquello que supone un aumento de energía producida no tendrá derecho a la percepción de, de una mayor, de un mayor eh, retribución a la operación ¿Vale? Es decir, aunque pongamos más potencia a pico, no vamos a poder eh, obtener mayor retribución a la operación. ¿vale? En resumen, ¿es posible ampliar la potencia a pico? Sí. O Se tiene que obtener previamente la autorización de explotación por parte de industria y solicitar una actualización, no un nuevo, sino una actualización de los permisos de conexión. ¿vale? Otra posibilidad que tenemos para hacer para mejorar nuestras plantas con régimen retributivo específico. Pues otra posibilidad es el aumento de potencia instalada potencias instalada, si recordáis, básicamente que siempre va a ser la potencia nominal. Por lo tanto, vamos a hablar de potencia nominal. Actualmente la normativa ha cambiado hace muy poquito y todas aquellas modificaciones que estén por, encima de, por debajo perdón, o iguales al, al 10%, eh, solamente se requerirá autorización de explotación. Tampoco hace falta que le pidamos a la industria permiso para la construcción. Eso sí, como siempre, cualquier modificación que tengamos no va a mejorar mi retribución a la inversión, y tampoco va a mejorar ni retribución a la operación. Es más, se crea, por esa modificación que hagamos, se crea un nuevo CIL, un nuevo CIL es un, una nueva matrícula, por así decirlo, dentro de la empresa distribuidora, o mejor dicho, gestora de la red, para separar eh, esa potencia ampliada de la potencia que teníamos eh, inicialmente en nuestra planta de generación a, a red con retribución específica, ¿vale? Y no serían no necesarios los nuevos permisos de, de conexión, sino simplemente actualizarlos. ¿vale? ¿Cómo actualizar los permisos de conexión? Bueno, hay que comunicar al gestor de la red de distribución, crear un nuevo aval, porque si recordáis, para, para, para hacer aquel parque inicial que hicimos en 2007, 2008, 2009, tuvimos que eh, sacar, sacar unos avales de acceso y conexión, pues hay que actualizarlos. Y simplemente llevar el, el resguardo de constitución de ese nuevo aval a, a industria. ¿vale? Otra posibilidad... Hibridación, hibridación de las instalaciones de y con régimen retributivo específico. Esto también es posible. La primera que nos viene a la cabeza a todo el mundo, lógicamente, es el almacenamiento. Podemos hibridar nuestra planta con, re, con régimen retributivo específico con una planta de almacenamiento de energía. Con una central de almacenamiento, claro que sí. Eso eso lo dice, eso subyace de la carta aclaratoria que envió el Ministerio Ampier en base a una solicitud de aclaración que se pidió. Y también subyace el reciente Real Decreto Ley 14-2022. ¿Vale? Hay otras posibles hibridaciones, eólica con fotovoltaica, minihidráulica fotovoltaica, biomasa solar, eh, renovable con almacenamiento, la que sea. Y nada, pues eh, en, a modo de resumen, cualquier, cualquier modificación tenemos que al final pasar por comunicarla a la Dirección General de Política Energética y Minas, a industria, en nuestra delegación, para que diferencie a efectos retributivos la generación que teníamos nosotros antes y la generación que vamos a tener a posteriori de esa modificación que hemos hecho. Y que nos quede claro también que cualquier modificación no va a tener una mayor retribución a la inversión ni una mayor retribución a la operación.